Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección con Manuel Ayes Callejas. ¿eh? Hola. En la pantalla vamos a ver algo que nos interesa mucho a nosotros. De lo que dice nuestro, nuestra audiencia nos interesa. Y sobre todo Rafael García Muñoz que viene aportando un montón de cosas. ¿eh? A ver, acá dice... Rafael García Muñoz todo lo que estaba detrás de mí Rafael, les recuerdo, desde hace un par de programas está haciendo unos aportes realmente excelentes ¿eh? la verdad que me encantaría trabajar sus cuentos ya ¿eh? que estamos porque eh, va a ser una vida muy fácil la mía ¿eh? como, la de, como la, la de la vida mía trabajando con Manuel ayer, ayer, porque está, estamos muy pero muy afiladitos con el estilo con Manuel así que bueno, miren lo que dice acá esto no sé a qué, a qué obedece, dice, no quise decir víctima, sino protagonista, debe venir de algún post anterior. Eh, todo lo que estaba detrás de mí, creo que suena mejor cuanto quedó atrás. Nos cerramos un todo para utilizarlo más tarde, vos, Manuel, estás mirando con sí, el borde, sí. ¿no? Nos cerramos un todo para utilizarlo más tarde, tiene razón, porque esta es una palabra que aparece mucho. Eh, la cantidad repetida, sí. Exactamente. O bueno, en frases anteriores que lo tenía, para que nos liberamos del primer mi que sobra, pues estamos diciendo que pertenece a ella. Cuando lo explicamos entre los, ahí se cortó la cosa, parece. Bueno, hasta ahí llegó, pero ¿no? Sí. sí. Eh, creo que te después otra, esa ya la, la estuviste chequeando. Después sí. mostrarme la pantalla. Creo que sí. el terror fue demasiado contundente o algo ajeno a uno mismo. Miedo pánico está más relacionado con el vértigo que la siente la víctima. Busca la palabra terror en tu texto, a ver qué dice. Aquí está. Léelo en voz alta. Y entonces me vinieron las arcadas y tuve que correr hacia el baño por los nervios, o el vértigo, o la alegría, o el terror. Bueno... Dale, me parece interesante, porque terror es más para ver un hombre lobo, eh, una, un vampiro. Así que bueno, ponele pánico, bien, bien. Ya van dos que la viene pegando, nuestro amigo Rafael García Murió, vamos oh, todavía. Acá parece que se le cortó, creo que el terror suena demasiado fuerte. Era mío, pero de cierta forma ajena, buscá, era mío. A ver, a ver qué sí. dice. Era Mejor... Bien de cierta forma ajeno las cosas lucían tal, tan pulcras eran mías pero de cierta forma ajenas eso Ajá. Dice. ah eso es lo que dice eran mías pero de cierta forma ajenas en cier... no no no no no va como entre forma y ajeno no de alguna manera no no no hay que, hay que resaltar en ese caso hay que resaltar la propiedad eran mías pero de alguna manera ajena. Eso es necesario porque marca el paralelismo. Esa no, no la aceptamos. Dice, sí. sin casi darme cuenta no parece que suena bien, quizás suene mejor sin apenas darme cuenta. búscalo ese, sin casi darme cuenta. Voy, aquí está. ¿No? Permíteme. Sin casi... Ok. Sin casi darme cuenta yo ya había vuelto a mi sitio ah, entonces ponele casi sin darme cuenta esa es la, la, la más precisa todavía, supongo que Rafael va a estar de acuerdo sí también, sí también estuvo acá de acuerdo en entendido lo de las comas gracias, te acordás que le habíamos explicado el sí. tema de la obligatoria antes de la conjunción bueno, fantástico yo dejo pues, de compartir pantalla ahora y vos compartís el gol y seguimos trabajando claro, muchas gracias Rafael por cierto Ah, no, al contrario, justamente eso le iba, le iba a decir antes de irme, o en el durante. Muchísimas gracias, Rafael García Muñoz, muy activo miembro de nuestra audiencia que ya ha pasado largamente los 17.600 suscriptores, ya estamos para los 17.700 y así 18.000 y 20.000 muy prontito. 20.000 es una cifra mágica. 20 hablando de literatura es como 50 millones, Sí, sí, más o menos. Como me dijo Nicolás Amelio Ortiz, que fue el quien me indujo a, a abrir el canal. Me dice, mira, parece que hay 17.000 bueno, cuando eran mil, cuando eran 10.000 hay 10.000 mil personas interesadas, en te va una coma, en lo cual es muy esperanzado. Sí, sí. eh, vamos Después. entonces, sí, ya, ahora, ahora descomparto yo. Eh, Sky. Des Compartir mi arco. Eh, Ahí donde carajo lo pongo. ¿Cómo era esto? Claro. Ah, eh, ¿Ya la tenés vos entonces la pantalla? ¿La ves? A ver, espera esperá. Se ve que no hizo falta. Claro, está bien. O sea, es cuando vos empezás a compartir se descomparte lo mío. Sí. Perfecto, listo. Bueno, fantástico. Eh, le preparé, vamos a releer, sí. después de estas correcciones del amigo, vamos a seguir con las nuestras. Dice, le preparé el desayuno a Luis para no levantar sospechas y cuando se fue al trabajo estuve tan inquieta que me puse de vuelta por la casa. Pensaba que sería mi última vez en aquella cárcel. Las cosas lucían tan pulcas, Eran mías, pero de cierta forma ajenas. ¿eh? Y entonces me dieron las cercadas y tuve que correr hacia el baño por los nervios o por el vértigo, la alegría o el pánico. Hay una O que está acá eh, como mayúscula, parece, o un cero, parece. Ah, sí. Eh, un la, cero. la que está en el vértigo y la alegría. Ya. Yeah. Eh, fíjate de eliminarle, porque esta es un es un polisíndeton en O. O sea, el polisindeton es la repetición de conjunciones, ¿eh? de conjunciones, ¿ves? Entonces acá podés eliminar la O, que es una conjunción, eh, no eliminar, pero eliminar, digo, las comas de la O, por ah, los sí. nervios o el vértigo o la alegría o el pánico. Ahí podés conservar una sola coma para que no se dificulte la lectura, la de vértigo, esa va a andar bien. Ahí está. Entonces me dieron acercadas y tuve que correr hacia el baño por los nervios o el vértigo, la alegría o el pánico. El, la coma de nervios mudara a vértigo. Ahora vas a ver cómo se lee. Sacarle la de nervios. Y entonces me dieron acercadas y tuve que correr hacia el baño por los nervios o el vértigo o la alegría o el pánico. Limpié bueno, tan bueno, rápido bueno. como pude, me bañé salí cerca de la hora acordada con las piernas y los brazos temblando. Eh, poneme los brazos que no me paraban de temblar, con las piernas y los brazos que no me paraban de temblar. Aquí lo que decía Rafael era cambiar algo, pero todo cuanto estaba detrás o atrás suena bien, porque quitas un mí, pero es bastante más coloquial lo que está ahí, me parece que es algo que diría una persona. Ah, como decía el amigo? Todo cuanto, está, todo cuanto estaba detrás o, o atrás. Ajá. Entonces me parece que todo lo que estaba detrás de mí, sí. ese de mí, aunque venga un mi pasado, mi vida entera, es, es, es, es algo muy coloquial propio de un diálogo. No, seguro, y aparte que le da mucha eh, de mí, es... es... Es un pleonasmo, pero sabemos que el pleonasmo sí. es una redundancia que siempre aporta algo, claro. algo más expresivo. ¿no? Claro. El ejemplo extremo lo da la Academia cuando dice lo vi con mis propios ojos. Claro. Bien, eh, todo lo que estaba detrás de mí, mi pasado, mi vida entera, se iba alejando haciéndose chiquito. Eh, el el guión ese, le decimos a nuestra edencia, el guión de mi pasado, que, que nadie se nos adelante, que está pegado al, a, la, a la M de mi pasado. Lo que pasa es que cuando se vea en la impresión, seguramente se va a ver. Claro. Bien, no está en el aire, quiero decir. ¿no? Yo no hacía más que sentir, a ver cómo de dónde viene eso. Vamos un poco más arriba. Y entonces me vinieron las arcadas, le preparé a desayuno a Luis para levantar sospechas cuando está quieta. Y entonces me venían hablando todo que estaba nuevo de de chiquito. Yo no, no hacía más que asentirme, pero sí está perfecto. me preocupaba que una vecina fuera a tocar el timbre, porque solían buscar a mamá por esas horas. Y en ese tramo me estaba costando seguir el libro a la abuela. La voz se le iba tornando algo, ser, algo sorda, como si se le fuera apagando, así que me incliné hacia adelante para prestarle mayor atención. Pero David no apareció. Eh, para bueno hay una rima entre atención y apareció no apareció por mi casa ni por la esquina como decíamos para sumarle algo más pero David no apareció pero David no llegó a buscarme pero David no no claro pero David no, no vino a buscarme Claro. Ahora, eso es lo que ya tenés en el paquete. Esta mujer puede decir algo así, pero David no vino a rescatarme, no, no acudió a buscar a su princesa. Ah. ¿Ves cómo le das más polenta de esa manera, más expresividad? Sí, sí. Ahí está. Sí. Eh, pero David no vino a rescatarme esto la abuela lo dijo con un tono más serio y con su tic nervioso en el ojo derecho hay una palabra que sobra a ver cuál te parece a ver, esto la abuela una palabra Sí, es una que se, se tiene Esta. que... Exactamente, exactamente Siempre empezamos Por los adjetivos Lo, lo adjetivo sí. es este, Digamos, lo que podría no estar Es lo, lo accesorio Esto la abuela lo dijo con un tono más serio y con, su tic, y con su tic del ojo derecho Ahí está Pero David no vino a rescatarme Esto la abuela lo dijo con un tono muy, muy más serio Y con su tic del ojo derecho con un, tono... con un tono más grave ponele, porque así no hay rima entre serio y derecho pero ahí no vino a rescatarme esto la abuela dijo con un tono más grave ah, pero bueno, se corrió la rima a rescatarme uh -huh. pero David no vino a mi rescate también, grave, peor todavía no vino a rescatar a su princesa vendría bien también pero no le pongamos su princesa <risa> ¿y qué era ella? ¿cómo se sentía? pues <risa> No sé, no me no me suena princesa ponerlo así como no, no, está bien si no va no va pero dice pero ahí no vino a rescatarme de mi cautiverio por ejemplo no esto, esto me suena mejor claro porque ella se siente ahí viste en un momento habló de cárcel también ¿no? sí sí sí, sí. Pero David no vino a rescatarme de cautiverio. Esto la abuela lo dijo con un tono más grave y con su tic del ojo derecho. Ay, la puta madre apareció el ojo derecho con cautiverio. <ríe> del ojo, listo, Pero... otro, otro adjetivo que vuela, listo. Sí, pues... Nadie va a ver que esta mujer es un cíclope, el, el, con su tic del ojo un chavo. Sí. Lo estuve esperando más de una hora, sorprendiéndome con el sonido de todo carro que se aproximaba por la cuadra. Lo estuve esperando más de una hora sorprendiéndome con el sonido de todo carro que se aproximara por la cuadra. Jamás me imaginé que no fuera a llegar. Ah, para la audiencia argentina les digo que carro significa auto. Ojo, no, no se imaginen un carro de cartonero, no es eso. Lo estuve esperando más de una hora sorprendiéndome por el sonido de todo carro que se aproximara por la cuadra. Jamás me imaginé que no fuera a llegar. Si había sido un contratiempo, podríamos cambiar la fecha y listo. Ahí no rima cuadra con. con estaba. Y me fui al trabajo con el presidente de que no iba a encontrarlo, pero sin perder la esperanza. Que se burlen de uno es feo. Sentí que se me sacudían los músculos de todo el cuerpo, los huesos mismos. Así el hueso no nos rima con feo. Esto cuando uno va escribiendo y leyendo en voz alta, estas rimas aparecen solas y es más, con un poco de práctica pasa como lo del mío de recién, que le pones una palabra porque ya ves, el ojo ya leyó antes que vos, que esa palabra va a rimar. Por eso sí. cuando, cuando uno está leyendo se traba tanto en ciertos momentos, es justamente por esa razón, porque ya el ojo está detectando que va a tropezar que seguramente uno es feo, sentí que se me asumían los músculos del cuerpo, los huesos mismos, y es algo que no se puede explicar. Mire, la tristeza se puede encarar, se termina mezclando con la rutina y se supera. Entonces, mire, la tristeza puede encararse, se termina mezclando con la rutina y se supera. Así evitar la rima entre explicar y encarar, ¿ves? Mire, la tristeza puede encarar. Ese mire, podés poner dos puntos, puede caer muy bien. Mire, la tristeza puede encararse. Se termina mezclando con la rutina y se supera. Eso uno lo aprende a la fuerza. Eh, eso uno lo aprende a los golpes, para evitar la rima entre supera y fuerza. Es cuestión de tiempo y voluntad. Yo creo que las cosas pasan por ahí. Interesante la voluntad, porque ya la tilde está mostrando que no es un error de tipeo, que uno, si la claro. voluntad... La voluntad de uno es no ponerle la D. Perfecto. Claro, claro. Contuvo las lágrimas y... o sea, un pequeño toque puede llegar a dar una idea del habla del personaje. No tiene por qué estar todo el tiempo marcando localismos, este claro, indi claro. indigenismos, ese tipo de cosas. Es cuestión por eso ella de... dice David. La tilde. No claro. dice David. ¿La vi, perdón? Ella, ella dice David. No dice ah, David. David, claro, no, no, sí, sí, te, perdón, no, no te había escuchado. Sí, es David, claro, no David. Es cuestión de tiempo y voluntad. Yo creo que las cosas pasan por ahí. Contuvo las lágrimas y volvió a toser. Eh, las comillas esas, tenés que poner comillas que cierran, ¿no es cierto? Que se burlan de uno feo. Esas comillas... Ah, no, no, no, no. Aquí en este caso sí van porque... Ahí está, espera, espera, anda un poquito para arriba, ando un poquito para arriba. Las comillas españolas no se cierran. Cuando, cuando vos quisiste hacer acá, seguís el, con el parlamento del personaje, ¿Eh? bueno, esas comillas españolas abren en el qué, pero en algo no se tienen que cerrar. Ahí está. También. ¿Ves por qué Mira justamente? A mí me pareció que estaba citando algo. ¿Viste vos? Esa es la razón. Contuvo las lágrimas y volvió a toser. Se miró las manos y suspiró. Ojo con estas estructuras que son muy idénticas. Hizo esto y lo otro, hizo esto y lo otro. A ver cómo lo puedes cambiar. Contuvo las lágrimas. Mujerundio pueden ver ahí. Contuvo las lágrimas y volvió a toser, mirándose las manos. No, la, la segunda, se miró las manos suspirando, ¿no? Claro, ah, ok. ¿Usted que de pronto un par de gotas de sudor? Sí, poné la coma, Tener la mente, tener la mente, poné la coma, porque si no te lo iba a dejar como un moco a propósito para que el Molina este nos venga, nos venga a decir falta una coma en manos, si no las que suspiran son las manos. Ahí está. Pero vos ya tenías, tenías el cursor ahí, Manuel, ¿eh? Sí, sí, yo lo estaba viendo. Estaba... Eh, sí, pues, totalmente. Yo lo dejaba a propósito, pero bueno. Cuando este <ríe> el cursor, dije, acá se avivó Manuel. Contuvo <ríe> las lágrimas y volvió a toser. Se miró las manos, suspirando. Bueno, ahí el, es uno de los casos de coma obligatoria que le señalábamos al, al amigo nuestro, comentarista. Contuvo sí. las lágrimas coma y volvió a toser. Por ejemplo, si vos decís, contuvo las lágrimas y los llantos, es una cosa, pero acá has cambiado de idea. La coma esa es obligatoria. Contuvo las lágrimas y volvió a toser. Se miró las manos suspirando. Noté que un par de gotas de sudor le revelaban por la sien. Sacarle de pronto. Todo, todo es escuchar. Todo es de repente o es de pronto. Sí, sí, sí. Es, muy, es muy raro que uno precise... Ese tipo de expresiones. Porque todo lo que no es planificado es repentino. O de prontino, como estaba ahí. Noté que un par de otras personas por la sien. Apretó los ojos y vio para el techo. Apretó los, los ojos y dirigió, la, y dirigió la vista hacia el techo. Lo mismo con la obligatoria de ojos. Bueno, hay una cosita, eh, hay una rima entre toser y cien. Entonces... Una frente. Y toseó de nuevo. También. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Una vez que vos haces un arreglo en lo que ya tenías escrito... Ves arriba. Claro, vas para atrás y a ver si aparece algún huevo. O a parcero. Que seguro de uno es feo, está lejos, ¿eh? Porque seguro de uno es feo. Sentí que se me sacudían los músculos del cuerpo, los huesos mismos. Y es lo que no se puede explicar. Mire, la tristeza puede encararse. Se termina mezclando con la rutina y se supera. Eso uno lo aprende a los golpes. Es cuestión de tiempo y voluntad. Yo creo que las cosas pasan por algo. Contuvo las lágrimas y tocio de nuevo. Se miró las manos suspirando ponele, se miró la, las manos en un suspiro, porque suspirando rima con algo, Mira vos, que no nos dimos cuenta, se miró las manos, coma, en un suspiro, ahí está, eh, y ahora no hay nada raro, y aprende a los golpes, yo creo que las cosas pasan por con todas las y tosió de nuevo, a ver, eso uno lo aprende a los golpes, es cuestión de tiempo y voluntad, yo creo que las cosas pasan por algo, con todas las lágrimas y tosió de nuevo. Se miró las manos en un suspiro. Se miró las palmas. Ahí está, listo. Ya eso no rima nada. Se miró las palmas en un suspiro. Noté que un par de gotas de sudor le resbalaban por la siembra. Apretó los ojos y dirigió la vista hacia el techo. Vos es que las, las gotas de lágrimas y, y sudor siempre resbalan. ¿eh? eh le noté un par de gotas de sudor en la sien. Le noté. Le noté un par de gotas de sudor en la sien. Contuvo la gripe y me de nuevo. Se miró las palmas en un suspiro. Levanté un par de gotas de sudor en la sien, apretó los ojos y dirigió la vista hacia el techo. En eso vimos que se abría el portón. La abuela se distrajo con el ruido. Era mami regresando, así que me levanté para ayudarla a cargar unas bolsas de súper con mucha prisa y volví corriendo donde la abuela. Pero, coma, por más que traté de hacerle, hacerle recordar la historia... Ahí está. Eso es un laísmo, que no sé si es habitual en Honduras. Sí. Ah, bueno, déjalo, déjalo, entonces. Sí, yo diría eso. Y la gente que me rodea, hacerla recordar. Perfecto. Sí. Pero por más que traté de hacerla recordar la historia, mencionándole el nombre del tal David, por más que le señalé una foto familiar enmarcada en la pared frente a ella, se quedó en blanco. Paré de insistir, cum, y me dejé caer en el sofá. Se vio la mente la vida de la abuela trans, transcurriendo te falta ah, sí, una sí. se a la mente la vida de la abuela transcurriendo en un ahogo constante de nudos en la garganta su noche de pesar recordando los encuentros furtivos los días clandestinas imágenes de ella añorando una vida que se le pasó frente a los ojos en una ilusión eh, añorando una vida que se le pasó frente a los ojos en una ilusión Ponle una coma clandestina. Su noche de pesar, recordando los encuentros furtivos, la odisea clandestina. Eh, entonces ponele, porque se va a tener que poner punto y coma, es un lío, ponele encuentros furtivos y, y después de furtivos en lugar de coma. Su noche de pesar, recordando los encuentros furtivos y los haría clandestina, añorando una vida que se le pasó entre los ojos en una ilusión. Un sueño del que nunca despertó. Un sueño del que no despertó jamás. ¿Cómo? ¿Ca eso? Bien. ¿O acaso del que se mantuvo a la orilla, como si hubiera caminado su vida entera anhelando un mar en el que jamás pudo mojarse? Poner un verbo un poco más poético a mojarse. En el, ja en el que jamás pudo... Por ejemplo, a ver, a ver cuál te aparece. Eh, empaparse no. No, no, no. Más poético. Yo tengo uno muy muy lindo, pero como siempre prefiero que lo digan ustedes antes de, de mí. Es Bien, siempre... Es le en voz alta y vas a ver que las palabras se te van cayendo de la boca. Un sueño del que no despertó jamás, dale. Un sueño. O acaso un sueño del que no despertó jamás, o acaso del que se mantuvo a la orilla, como si hubiera caminado su vida entera anhelando un mar en el que jamás pudo lavarse, limpiarse. Se me vinieron, pero, pero son muy. Son fuera de contexto. Sabes que, que Bonverbo son... aparece ahí, pudo sumergirse. Muy bien, sí. Es eh, buena. Sí. Eh, en un mar en el que jamás pudo retosar, también es eso, se podría esa. Esta está más bonita. A mí me gusta más sumergirse. Mamá estaba abordando las provisiones en la cena no pude evitar quedarme ido, coma, examinando su cara. Eh, la cara de mamá. Sí. Ah, bueno, sacalo a él entonces del, del escenario. No, no, no, no, no. Ahí, ahí estamos de acuerdo. Mamá estaba guardando la profesión de la cena, no pude estar que además examinando su cara. Lo que pasa es que recién estaba de frente a la abuela, tenés que sacarlo, sacá la cara de mamá, su cara, punto. Pero, pero para lograr eso, tenés que sacar eh, como se dice al, al, al personaje de estar de frente a la abuela tiene que entrar en la cocina o algo así. Sí. A ver. Eh, Mamá. No sé. Poner burro delante del carro. El primero se da vuelta y después... Y después la mira, la ve. Okay. También a mí, ¿sabés lo que me parece mejor? Que el tipo se levante y vaya. El ¿Que se levante? Claro, cuando la abuela se queda tildada, es más natural que el tipo... Para tener esta charla con la madre, que tiene que mirarla bien de frente, ¿no? Eh, por, por las razones del final, que creo que hoy vamos a terminar. Sí, ya estamos. Ah, a... Estamos ahí en una paginita falta. Este, me levanté y fui de mamá, que estaba guardando las provisiones en la Alacena. Bueno, lo único, fíjate lo que quedó recién arriba, a ver si se contradice algo con lo que acabamos de decir. Claro, se me vino a la mente la vida de la abuela. Él está tildado todavía pensando en la abuela. Tenés que ir a donde está la abuela, arriba, arriba, un poquito más arriba. Claro, no, no da bola, no da bola. La abuela se distrajo con el ruido, era mami regresando. Por más que traté de hacerla recordar la historia, listo, me dejé caer en el sofá. Piensa él, se me vino a la mente la vida de la abuela y ahí aparece de vuelta. Él me levanté, fui donde mamá cae perfectamente que estaba guardando las provisiones en la alacena y no pude evitar quedarme ido examinando su cara qué me ves me reclamó la abuela contemplaba claro me, me volví hacia la abuela que contemplaba o me di vuelta o volteé como dicen ustedes no volteé hacia la abuela que estaba contemplando el cielo por la ventana, con la cabeza firme en su habitual pose arrogante. Hacia la, la abuela. Coma. Que contemplaba el cielo por la ventana. ¿Podés sacarle el con? Vas a ver que es una elipsis de la preposición con, se la banca con la coma. El con que sí viene. Sí, sí, sí, mirá, mirá que interesante, dice a la abuela, que contemplaba el cielo por la ventana, la cabeza firme en su habitual pose arrogante. Muy bien, muy bien, bien. bien, sí, bien sí. es la el, el elipsis de, el, de la preposición con, es muy sencilla de hacer. Basta poner una coma y listo. Muy bien. Se notaba aliviada, te rima con ventana. Mm, un sinónimo... notaba tranquila, ¿no? Como sí. si la como si le hubiera ganado el alivio, se notaba tranquila, como si el alivio la hubiera ganado, ¿no? Yo creo que la vida de un escritor se reduce a dos cosas. Inventar y pasar por el escrito lo inventado y después pelear contra las rimas. Sí. Es tremendo la cantidad que aparece que uno, si, si está poco entrenado, no se da cuenta. Pero, si escucha, Pero aquí... si escucha Wagner en lugar de escuchar rock, tranquilamente puede descubrirla. Si escucharlo ¡Ah! todo, no hay problema. Ah, ahí volvemos una vieja, a una vieja discusión. Bueno, ahí aparecieron tres comos. Ahí están, mira. Hay que, hay que trabajarlo eso, sí, sí, sí. O podremos dejarlo aquí sin eso del alivio, se notaba tranquila, parecía sí. como si buscara... Pero fíjate una cosa que el alivio es importante, porque el, el aliviada no es mismo de tranquila. Insisto con esto porque es muy importante, ya que ella como que se vació contando la historia. Aunque Ahora no lo ya... hacía... Podemos hacer esto, mira, parecía como si buscar algo más allá, es... Parecía estar buscando algo más allá de las nubes. Sí, también, bueno, el parecía, es una de las palabras que nosotros buscamos siempre, porque se, sí. puede hacer, se puede hacer algo como esto: convertir esto en una pregunta. ¿Qué buscaba más allá de las nubes? ¿Eh? Como si le llegaran desde lejos retazos de una música lejana, ¿ves? Es un lindo truco ese, de repente Me introducir gusta. una pregunta, ¿ves? ¿Qué buscaba más allá de las nubes? Era, era como si le llegaran también. como Hay, hay dos como si ahí. ¿Qué buscaba más, más allá de las nubes? Uh -huh. ¿Acaso, ¿Acaso algo que le llegaba desde lejos? ¿Eh? ¿Acaso retazo de una música lejana que le llegaban desde lejos? Bueno, lejana y desde lejos. Sí, bueno, está bien, eso ya podés. Una vez que tenés la estructura y modificás el estilo tranquilamente. ¿Qué buscaba más allá de las nubes? ¿Acaso retazos de una música lejana? Ahí está. Buenísimo. hacia la abuela, contemplaba el cielo por la ventana, la cabeza firme en su habitual pose arrogante. Se notaba tranquila, como si le hubiera ganado el alivio. ¿Qué buscaba más allá de las nubes, mirando así? ¿Acaso retazos de una música lejana? ¿Acaso oía retazos de una música lejana? Uh -huh. No, no, mirando así está dentro de la primera pregunta. Y ahí sí, oía retazos. Permíteme, me perdí, Marcia, disculpa. Ahí te lo, te lo leo, Mira, ¿Qué, busca, ¿Qué buscaba más, más allá de las nubes, coma, mirando así? Oh, ok. O, a, ¿O acaso, la voz fundamental ahí, o acaso oía retazos de una lejana música? Claro. ¿Le damos vuelta? Sí, sí, una lejana música va a ser más poético todavía. Anástrofe. Um... volteé hacia la abuela a contemplar el cielo por la ventana, la cabeza firme en su habitual pose robante. Se notaba tranquila, como si le hubiera ganado del alivio. ¿Qué buscaba más allá de las nubes mirando así? ¿O acaso oía retazo de una lejana música? A mami solo le dije: Nada más, no, olvídalo. Agarré el iPhone y me encerré en mi cuarto. Vi el video una sola vez, coma y le di eliminar. Ese eliminar podés ponerlo con, eh, en lugar de itálicas, con versalitas. Ok. Ahí están, versales. ¿Qué pasa? Espérame. Está bien, está bien. Se colgó. Ahí está. Versales Ahí. y levito a eso, qué diferencia, mira. claro, ves porque justamente la, la versión hiciste ¿sí bien a mostrarlo para que la gente vea sí, que, que, que no vieron los programas que hicimos, que no vean digamos la, el letrero de eliminar, así la, la gente se da cuenta. De las sí. pequeñas, pequeñas mayúsculas, eso significa versales, en inglés de hecho se dicen small caps, pequeñas mayúsculas. Son mayúsculas pero el tamaño es minúscula. Agarré el iPhone y me encerré en mi cuarto. Vi el video una sola vez y le di eliminar. Esa tarde, esa misma tarde, por ejemplo, ¿viste un otro pleonasmo que viene muy pero muy bien. Eh? Esa misma tarde reparé en lo guapa que es mami comparada con sus hermanas. Ya me había llamado la atención, pero nunca como en ese momento. Fin. Bueno, fenómeno. Ahora hay un, una pequeña cosa <ríe> para que el lector comprenda lo que, lo que realmente está pasando. Acá hubo un, hubo un tema, que cuando corregimos el estilo, creció mucho la zona de qué es lo que estaba pensando él que pensaba la abuela. En esas dos preguntas están ahí. Dice que buscaba más allá de las nubes mirando así, o acaso oía retazos de una lejana música, punto y aparte, ¿no? O sea, mejor dicho, abrí un enter ahí, abrí un, un párrafo nuevo. Pero yo no podía dejar no dejar de pensar. Eso se soluciona fácil, gracias al, al pero. Y eso, no, no, no para atrás, deletea, de eso, listo. Pero yo no podía dejar de pensar, y ahora te voy a dejar pensando. No, no, no, no ahí está. Pero yo no podía dejar de pensar, y ahora te voy a dejar pensando, eh, después en el, cuando edite el video, le voy a cepillar esta aclaración que hago, eh, porque si no la gente va a estar pensando que se va a demorar mucho, ¿no? Eh, o directamente puedo llegar a hacer que vaya rápido a mil por hora, no, sí, pero, no, sí. pero esto lo tenés que meditar bastante bien, Manuel. ¿Por qué? Porque acá lo que tenés que poner es sin revelar el final, pero yo no puedo dejar de pensar en y ahí vas al punto que ligue para que el lector no se quede. Porque mi miedo es que el lector no termine de comprender el cuento, porque mm -hmm. él no es indiferente a esto. Por eso le, le pusimos, pero yo no puedo dejar de pensar. Nadie puede ser indiferente a, a una revelación como esta. Pero yo, por ejemplo, pero yo no puedo dejar de pensar en mis propias dudas. Claro. Pero no, no te soplo una palabra que ¿Sí? no puede llegar a interesarte, la palabra sospecha Aquí, pero no es en vez de pensar, ¿verdad? Así como está está buenísimo, yo digo para futuro, pero yo no puedo dejar de pensar en mi abuelo, en mis propias dudas. Y ahí podés la, la... ahí podés completar la imagen claro la, la palabra con la palabra sospechar te puede llevar a un lugar interesante resbaloso, pero interesante pero yo no puedo dejar de pensar me vuelvo a mis propias dudas Eso es muy de la Esto también. Voy a dejar de pensar en novelo, en mis propias dudas. iba a decir así como, más que a los que a mis otros primos, pero pero yo no podía dejar de pensar en mi abuelo, mis propias dudas, en lo mucho sospechaba acerca de aquellas veces en que la abuela me está bueno sí. por ese lado, ¿eh? por ese lado está muy pero muy bueno eso se me vino porque hay una diferenciación, evidentemente viene de que este cabrón es el único que se parece al, al David, pues. Eso es extraordinario, eso es extraordinario. Se notaba tranquila como si lo hubiera ganado del alivio. ¿Qué buscaba más allá de las nubes mirando así? O acaso oía retazos de una lejana música. Pero yo no podía dejar de pensar en, sacarle, eh, de pensar. Punto y seguido. No, no, vas a mira, punto y seguido. Pensaba en mi abuelo, en mis propias dudas. Pero yo no puedo dejar de pensar. Pensaba en mi abuelo, en mis propias dudas. Esa re... repetición, ¿verdad? Claro, eso es un sí, recurso. Enfática. Claro, claro. Como todo en, en literatura, que le, da, le da un énfasis distinto. ¿ves? Eso es, en el colegio primario, acá en la Argentina por lo menos, estaba prohibido repetir palabras. Cuando no en realidad. Problema. ¿Eh? Acá ahí también, ahí también en Honduras. Pero en realidad es un recurso que se llama anáfora y que es formidable, es la repetición intencional para darle mayor fuerza al, al. Entonces, por ejemplo, fíjate, ¿qué habría que hacer con eh, Jorge Luis Borges cuando cuenta todo lo que vio cuando fijó sus ojos en el Aleph? Vi esto, o cuando no. empieza diciendo recuerdo en, en Funes el memoroso recuerdo, sus ojos endiados y todo recuerdo eso. exactamente, o sea que, que son dos ejemplos interesantes no es porque los haya hecho Borges eh, ojo, sino porque realmente funcionan muy bien, esa es la razón pero yo no podía dejar de pensar, pensaba en mi abuelo en mis propias dudas, en lo mucho que sospechaba acerca de aquellas veces en que la abuela me consentía más que a los otros primos. Claro, acá ya estás al límite, al límite de la revelación. Es más, cuando el lector, atento, llegue al final del cuento va a decir ¡Ay, yo sabía! Es muy sí. distinto, es muy distinto de decir ¡Ay, yo sabía! Sí. Claro, porque vos lo vas llevando al lector a que no le quede otra que pensar en esa. Vamos a revisar el final de acá hasta la última palabra. Pero yo no podía, ¿qué buscaban más allá de las nubes mirando así? ¿O acaso oía retazos de una lejana música? Pero yo no podía dejar de pensar. Pensaba en mi abuelo y mis propias dudas, en lo mucho que sospechaba acerca de aquellas veces en que la abuela me consentía más que a los otros primos. A mami solo le dije, nada más, olvídalo. Agarré el iPhone y me encerré en mi cuarto. Vi el video una sola vez y le di a eliminar. Esa misma tarde reparé en lo guapa que es mami, comparada con sus hermanas. Ya me había llamado la atención, pero nunca como en ese momento. ¡Impresionante! Otro <ríe> comentazo del taller de corte y corrección. Cuando nos veamos en persona, si Dios quiere, o por intermedio licito, te voy a, a dar de premio la, el parche oficial no, no, no. del taller. Es probable bueno, que, que, que vayamos a Argentina en algunos meses con mi hermano, a ver. Ah, bueno, genial, dale. Vení, venís acá y se quedan a vivir acá, que tengo una casa linda con este, con lugar para, para ustedes, un lugar de huéspedes. Bueno, eh, Manu, ¿tenés este, alguna pregunta, alguna duda? No, no, no, estoy, estoy muy complacido, estoy viendo todavía el final y me parece que obtuvo muchísimo con este nuevo párrafo que, que sugeriste que le agregáramos, me parece crucial, porque yo encontraba que había como algo que se tambaleaba un poquito todavía y, y yo pienso que ahora el lector no va a tener ninguna duda, ¿no? porque lo, lo peor que le puede pasar un cuento es que uno no termine de entender viste y, y es un límite, eso uno dice bueno, se entenderá, el tema es que vos sabés que una vez me, me dijeron eh, yo, mejor dicho, yo dije, estaba como auditorio en una, una charla y, y de repente me llamó tanto la atención el, el modo tan distanciado que tenía la autora que estaba leyendo un texto, el te no a ella, sino el texto en sí, que realmente le dije, le digo, pero disculpame una cosa, eh, vos pensás en el lector cuando, cuando escribís, y ella me dijo, yo no, pero vos seguramente que sí, me dice, por la pregunta que me hacés y yo sí, yo pienso en el lector le digo, pienso en el lector todo el tiempo por ejemplo, acá tenés un ejemplo, todo el tiempo estás pensando en el que lee, porque la literatura si uno piensa lo contrario es bastante egoísta la literatura de uno es para los demás, yo creo que fue en el verso que escribí, que la literatura es un para, y el para lo escribí con itálica, es para el otro yo salgo de mí para llegar al otro si no se entiende eso, para qué escribir, ves eh, o mejor, si ella prefiere, o la gente como que piensa así, prefiere escribir en soledad, bueno, ¿para qué va a leer públicamente lo que prefiere escribir por el puro gusto de escribir? ¿Para qué publica? ¿Eh? Si claro, yo publico, claro. para el otro. Hoy en una entrevista a la mañana me hicieron, en eh, un reportaje, me, me, me hicieron esa, esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es eso de que la, el lector completa la obra? Y le dije bien clarito, o sea... De, si vos decís, un jinete avanza por la llanura, ya automáticamente el lector está imaginando un caballo. ¿Y dónde está la palabra caballo? Sí, Pero sí. si uno tiene que estar, y, y, y extrañamente, como decía Belén Castillo, un, un caballo avanza por la llanura, extrañamente no implica al jinete. ¿Ves? Es una cosa fascinante de ver, claro. pero si uno no piensa en estas cosas en los efectos que, que le puede producir al lector. Y bueno, va a ser una buena masturbación de la literatura. Entonces, uno tiene que pensar en el lector constantemente. Si no, estuviéramos pensando en el lector. ¿Cómo llegábamos a calibrar un, final, un finalazo como este si no pensamos en el, que, en el que está del otro lado? Bueno, Manuel, hablando de los que están del otro lado, les agradezco mucho que nos hayan seguido en estos seis encuentros con Manuel Ayles Callejas, nos vemos, si Dios quiere, en el, en el próximo taller de corte y corrección que va los sábados y de repente en algún día de la semana tendremos alguna, algún programa de sorpresa. Les mando un gran abrazo, Manuel, especialmente para, para vos y para tu excelente literatura. Bueno, Muchísimas bueno. gracias por haberme prestado bueno, bueno. tu cuento para poder aprovecharlo entre todos los 17.600 miembros de esta comunidad t 6 Un gran abrazo, mi viejo. No, nos volveremos no. a ver aquí dale, genial, la semana que viene la seguimos con